Hola, hola, buenas a todos. Aquí son argumentando, un día más para la taberna. Y hoy volvemos en este maravilloso domingo de Blood Bowl que nos encanta. Y tenemos aquí Nuestro siguiente partido contra Bronze Dealers, que son otro equipo enanos, 1770 de valoración, o sea, es un montón. Y nosotros, bueno, haciendo repaso, haciendo repaso de lo que ocurrió la jornada anterior, nosotros recuperamos a dos de nuestros hombres. Tanto a Zarklond como corredor, como a uno de nuestros dos Blitzers No re vale, es este que eh, eh, ¿qué ha perdido. Herida ruilla rota, herida persistente. Añade uno a todas las tiras de heridas sufridas. Vale, con eso vamos a tener problemillas, seguro. Y, y, y, y nada, y se lesionaba el otro matatrolls que perdía. Un punto de movimiento y no lo tenemos disponible para este partido Entonces vamos a jugar con un Matatrolls de menos ¿Ellos tienen alguna lesión? Eso no lo hemos visto eh... Ah, no, perfecto, ellos están perfectamente bien Madre mía, vale, ok, pues nada Vamos a ir a por ello, creo que... ¿Cuánto dinero tenemos? 100k, creo que nos podemos comprar... Nos vale la cuenta comprarnos un Barba Larga y lo tenemos ya ahí y vamos sumando puntos Puede ser Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. ¿Podemos comprar un blitzer? No. Vale, ok. Pues vamos a comprar un barba larga y lo tenemos ahí en la reserva por lo que pudiera pasar. Vale, ok. Y ahora tal y como estamos... Vale, ok. Estamos más parejos. Vamos a empezar el partido. Eh, vale, no tenemos... Nada, ni de milagro podemos contratar algo. 60k. Nosotros tenemos 30k y nos dan 70. Bueno, el bombardero nos podría servir, ¿eh? La chica va a No quedo durante un partido. Vamos a comprar uno. Vale. Y yo creo que con uno está bien. Con eso nos apayamos, porque tirar de un jugador estrella a lo mejor no nos es tan efectivo. O sea, con el boomer está guay, pero bueno. Eh. Vale, ok. Vamos a por ello. Uf. A ver, si con esto... O sea, la chica Batweiser está bien porque al fin y al cabo nos ayuda a recuperarnos de las... Tiradas de noqueo y demás Que como pinta Va a ser un partido de nanos contra nanos Ya tuvimos uno difícil Que conseguimos empatar Porque tuvimos muchas lesiones Hay que jugar muy bien con los dados Facilitarles solo El mínimo de placajes Y, y con eso nosotros tratar de Ir por delante Que si tenemos que defender Que echemos la línea para atrás Y les demos el tres placajes y ya está Y aguantamos por detrás eso para nosotros va a ser la clave Vale, ok Estos son nosotros, estos son ellos Vale, ahí tienen al tiro largo ¿Pero cómo pueden conseguir al tiro largo? Ah, bueno, se han dejado los dineros Entiendo Está eligiendo atacar o defender Vale, y defendemos nosotros Vaya, no me lo esperaba Vale, vamos a juntarlos aquí A los Tres defensas que tienen que estar Este tiene agallas, vale Y al resto los vamos a retrasar un poquito eh, Aquí Vale, eso es no quiero, no quiero contacto directo Vamos con tranquilidad Que si tienen que venir, que vengan Nos jugamos los placajes esenciales En el centro y listo Vale, ok Hombre, si podemos hacerle perder todos los turnos posibles, mejor que mejor Una casilla adyacente, vale, bueno Bien, bien, ya está ahí en medio y ya se la tienen que jugar Aquí en medio nos van a partir la crisma Pero eso es algo que ya sabíamos Vale ¿Vale? ¿Te vas a dejar el balón? ¿En serio te vas a dejar el balón? Ah, no, no. Vale. Uh, vale, lo ha podido coger. Pua, venga, o sea, empezamos bien. Dios, es que qué potencia, tú. ¿Aplastamiento, No. Vale, ok, hemos aguantado, perfecto, perfecto Me gusta, esto me gusta Vale, aquí, bien Eso es bueno para nosotros, vale Aguantamos Ahora su mata trolls. bien Bien, bien, y con la furia Le sale un placaje no tan bueno No tiene tanto apoyo, vale, dos rojos decido yo Y a tu casa Bien, vale, bravo, cambio de posesión Bien, bien, bien, hemos aguantado Estamos bien puestos nos levantamos... A la ma ah, la máquina está en el suelo, eh. La máquina está en el suelo. La máquina está en el suelo. Vale. ¿Por dónde queremos atacar? Es que no quiero moverme para... O sea, no quiero precipitarme. Y aquí esto es un hombre un poco perdido eh Porque incorporarme con estos dos Para que a lo mejor no sea Un buen placaje es un poco Está un poco feo Este señor que tiene, vale, literalmente nada Ok, voy a venir aquí Me acerco Machaco aquí así Vale, es un buen placaje Vale, bueno Dejo fuera de juego. Vale, y nos quedamos. Está bien esto. Es que no sé si avanzar... O sea, incorporarme aquí y meter este placaje así para sacarlo. Pero pierdo todo el centro. Este tiene agallas. No. Vale, bueno, vamos a probar a dos rojos. Vale. Está bien, está bien. Vale, lo sacamos de aquí. Y nos quedamos. Vale, ya eso es un hombre menos que tienen ellos ya de placa. Les regalamos solo este y ya vemos cómo juegan. Nosotros estamos aguantando bien. Vale, nos quedamos. Vale, el 5 pone en el centro con el balón. Me gusta, no está muy... Bueno, sí que está protegido porque ahora va a levantar la máquina y se va a cerrar ahí. Pero yo creo que podemos desatascar bastante esto a base de leches. ¿Jugamos fuera de casa? Ah, no, jugamos en casa Vale, y tenemos el puesto de cerveza Perfecto Vale, ha levantado este Mata Trolls Me carga con la máquina Me parece bien Vale, vale, perfecto Fuah, bien, bien Dime que me sigues Y te quedas aislado Oh, bien, perfecto Esto nos viene genial Ahora aplacamos aquí con agallas Ah, no ¿Dónde está el que tiene las agallas? Aquí o se ha quedado un poco desposicionado, Vale Vale, vale, vale, nos viene genial, nos viene genial Eso es, arrojos. ¿Tenemos bloqueo? ¡No! ¡No! Venga, va Ah, bueno, decidimos nosotros <ríe> uh, Menos mal, vale Vale, vale, vale Se ha quedado... ha ganado espacio, ha ganado metros Pero se ha quedado comprometido, me gusta ¡Uh! Aquí tenemos nosotros espacio para poder salir, eh Vale, ya no Ok, podemos empujar Esto está muy bien para nosotros Aquí con agallas... 33% ¡Dale! ¡Eso! Vale, él no tiene bloqueo Vale, muy bien Nosotros con este aquí ¿Vale? Es mucha fuerza Vale Vale, y seguimos Vale Tú aquí con agallas este que es más favorable. Dos dados, perfecto. Bloqueo y bloqueo. Tiene bloqueo también. Poco provecho, vamos a sacar de ahí. Aquí, ¿qué tal está? Vale, dos dados. Vale, perfecto. Y te sacamos de juego. Aquí, vale, alejado de balón. Y me quedo. Vamos. Un poquito más de contundencia, señores. Hace falta fuerza aquí. Vale. Ok, creo que voy a venir a... Me vengo aquí a apoyar en este... Ah, no, no, no, a ver. Tenemos que mantener la banda... A nuestro favor. A lo mejor vengo aquí y corrijo un poquito con el... Vale, maravilloso. Cerramos aquí. Vale, y nosotros vamos a avanzar. Seguir, sí. Trocoto. ¿Qué tal se ha quedado? Ah, bueno, muy bien. Vale. Venimos aquí atrás a cerrar por tener un poquito de backup aquí en esta zona. Parece que no tenemos mucha opción, pero bueno, vamos a dejarlo tal y como estamos. Sí, aquí estamos bien. Creo que podría venir a cerrar aquí con el, con el corredor para que con la furia, si quiere placar aquí, me, te, venga aquí o... Vale, así, este es, está bien, está bien, está bien. es una segunda línea. Estamos ahogando por aquí, por nuestra banda izquierda. Estamos apretando bien, o sea que no, no va mal, no va mal. La presionadora la mantenemos en el suelo, está muy bien para nosotros. Vale, y él se está cerrando en el balón no hay que tenemos que ver el turno en el que él se aproxime y nosotros seamos capaces de empezar a empujar o sea sacar la gente de aquí moverla y venga vamos para adelante vale, y es que encima además eso no tiene él no tiene placajes claros no está teniendo oh, no está teniendo placajes sencillos o sea tiene uno o dos por turno y el siguiente se lo tiene que jugar con un blitz o tiene que mover las piezas bien para la car donde toca, etc. entonces con eso estamos ganando mucho. Oh, esto nos viene maravilloso. Vale, ahora. Arriba. El placaje ahora es este aquí. 33% de agallas. Vale, omitimos, no importa. Vale. Omitimos, está bien. Decide. No se mueve Omitir agallas Vale, omitimos Y no se mueve Fuck. Qué lástima Vale Ahora Aquí, esto es favorable para nosotros Bien Vale, maravilloso Vale, vale, vale, este es el, es el momento de apretar balón, seguimos Que además te has, te has vendido porque Se ha puesto literalmente a melee y eso nos viene genial, vale Sale favorable oh, Vale, ambos con bloqueo Así que no pasa nada Vamos a probar con esta Vale, dos dados, esto se tiene que desatascar Muy bien Vale, aquí y seguimos sí y... Venga Estamos teniendo no muy buena suerte Con los dados, se están saliendo los placajes Pero no conseguimos desatascar la situación Y eso no mola A ver Aquí vamos a sacarlo, sí. Vale, perfecto. Aquí arriba de balón y nosotros decimos que sí. Eso es. Venga, un poquito de contundencia. A ver si conseguimos noquear a alguien. Sé que es difícil, pero bueno, yo confío. Mi gente, yo confío. Vale, vamos a cerrar aquí. Aquí, aquí. Vale, perfecto. Vale, maravilloso. Aquí. Y nos quedamos, sí. Bien, venga, al suelo. Eso es. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, nos jugamos esta. ¡Oh! Vale, perfecto. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso maravilloso Vale, ok, así estamos bien colocados Así estamos bien colocados O sea, está la máquina noqueada Tenemos alrededor de balón Todo el mundo abajo Vale Y, no, y nosotros tenemos contacto con el balón Que eso es muy importante ahora Eso es muy importante ahora Tenemos capacidad de poder bascular Con un placaje 2 desatascamos Y tenemos aquí dos hombres libres Vale, me gusta, me gusta. La Kaki, te la juegas. Vale, me mueves y tú te vas a quedar quitecito en el sitio seguramente. O es lo que deberías hacer si no eres un kamikaze. Un kamikaze, porque eso es lo quieres. Vale, bueno, te liberas al hombre de valor un poco. Lo desahogas, pero pff, ahora te, es que te vamos a hundir en la miseria. Vale, vienes con más apoyos. Bien. Uh, vale, Ok, bueno, estamos cerca de balón. Estamos cerca de balón. Aguanta ahí. Bien, campeón. Dios, qué barbaridad de melees. Que estas cosas me encantan. Vale, arriba. Aquí, con las agallas. Por tu padre. Omitir. Mierda, mantenerse firme. Vale, y la segunda. Omitir. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¿Cómo nos vamos a mover? ¡Ah, no! Es que tiene el mantenerse firme, nos está reventando eso. Vale, tenemos que ganar en placajes, eso es importante. A ver, usted, aquí. Esto es muy favorable para nosotros, sí. Vale, aquí y nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos. Ahora. Aquí. Vale, perfecto. Maravilloso Aquí, y vamos Aquí, y vamos Bien, vale, aturdido Ahora, aquí Vale, movimiento Vale, y vamos Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, ahora, ahora Aquí Perfecto ¿En serio? ¿Qué turno es? Vale, bueno, no pasa nada Tenemos otro posible placaje desde aquí Vale, son dos dados, está bien Vale, está muy bien ¿Qué nos queremos quitar de encima? Vale, vamos a quitarnos el Matatrols que no tenga contacto con nadie Y nos vamos a quedar ¡Toma ahí! ¿En serio? ¿Le cae allí? Ay, estamos un poco mal, ¿eh? Vale, a ver si podemos tumbar a Nota trolls. Creo que va a estar difícil, efectivamente. ¿En serio? Doble calavera. Buah, venga. Bueno, perdió el balón. Ah, tenemos que seguir juntos. Nos hemos expuesto bastante, pero... Bueno, dentro de lo que cabe estamos bien protegidos. Acompañados unos de otros. La madre, creo que... Vale. Ok, solamente es movimiento. Uh, vale, esto me, de esto me deja una buena situación. Ahora tirará con tiro largo aquí Debería Vale Empuja Vale, me saca la gente del sitio Oh, y ahora tienes un placaje malísimo Vale, y tú tienes que seguir Ese Matatrolls lo reventamos entre dos Ha conseguido limpiar la zona Se ha... Uy, vale ...ha conseguido limpiar la zona... ...se ha dejado el balón bastante liberado... ...nosotros tenemos que recuperar ahora esa presión... ...o al menos tratar de hacerlo... Mm, ...mantente firme... ...sí, sí, sí... ...vale... ...vale... ...vale... ...ok... ...nos levantamos... ...aquí tenemos que sacar nosotros un placaje maravilloso... ...vale... ...vale... Y lo seguimos Bueno, no, no Sí, lo seguimos ¡Bien! ¡Yeah! ¡Bravo ahí, desatascando! Buen placaje, una buena lesión Un matatrols menos para ellos Esto es perfecto para nosotros Vale, vamos a meter aquí Vale, vamos a levantarnos Vale, y vamos a tirar aquí De agallas Vale, perfecto. Emitimos, a ver qué sale. Segunda tirada. Vale, bueno. Ah, vale, bien, bien. No me acuerdo que no tiene bloqueo. Uh, vale. Ok, ¿cómo nos movilizamos ahora? Tenemos aquí mucho hombre detrás sin hacer trabajo. Vale, vamos a cerrar aquí. Pues que aquí estamos facilitando placajes, entonces. Y el Blitz lo quiero usar aquí. ok esto está bien esto está mejor vale perfecto aquí y nos limpiamos de un placaje nos quedamos bien, bravo vale y creo que nos vamos a volver aquí a la zona centro a, la, a por detrás para aguantar la embestida en caso de que empiecen a empujar vale vamos a cerrar aquí vamos a acabar de cerrar aquí la máquina y es que ir a amenazar no me parece nada útil. Vamos a ganar unos metros para atrás por si acaso. Y ya está. Vamos a cerrar el turno ahí. Turno 6 para ellos. Y ahora en el siguiente turno, en este, en este próximo turno, es cuando tenemos que empezar a. Uf, con Jaggernaut y todo. Dios. Vale. ¿Por qué el atiramiento árbitro? Dios. Cao. Ah, oh, vale Vale, vale, vale No, nos quedamos, no vamos a gastar el apotecario Para un caos Eso es lo que teníamos que prevenir nosotros Ahora podemos Rotar hacia este lado Y él ha perdido, o sea, tiene aquí Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres Que están aislados, que no tienen posibilidad de jugar balón Nada, nada Y nosotros sí que tenemos una basculación rápida Desde aquí, desde el centro Porque además lo tenemos ganado O sea, tenemos... Toda esta gente está liberada Vale Ok, ¿cómo lo vamos a jugar nosotros? Primero aquí Perfecto Ouch Vale, tenemos bloqueo y el no. Vale, ¿cómo lo vamos a jugar? Vale. Venimos hasta aquí Perfecto Hay que ir... Hay que ir con, con la cautela esa que nos es necesaria y requerida Eso es, vamos a ir hacia atrás Aguantar el turno uh, Vale, podemos placar aquí me, ¿Ves? Me gusta, me gusta Placamos aquí mm -hmm. No, es que la por ellos no me parece la mejor opción. Vale, bueno, así está bien. Vale, perfecto. Aquí, vale. Y... Vale, vamos a apretar el balón. Que no esté cómodo, que no esté cómodo, que no esté cómodo. Que tenga ya ahí alguien encima que le esté molestando. Vale, eso es, una segunda, me parece bien. Bueno, Vale, aquí estamos bien. Aquí, vamos a ubicarnos aquí con este, con este hombre. Bueno, no, aquí atosigando balón no me parece tampoco mala opción, ¿eh? Vale, con este otro defensa vamos a venir hasta aquí. Eso es. Y aquí vamos a ganar este placaje. dado que va a salir muy bien Vale, perfecto Y nos quedamos Vale, vale Y así con este podemos tapar un poquito la zona centro Vale, sí, ok Si quiere pasar, puede pasar Pero vamos, lo va a tener feo Bueno, ¿en verdad podríamos venir aquí? A acabar de cerrar Vale, venimos aquí a acabar de cerrar Nos van a quedar dos turnos Va a estar feo si queremos llegar, pero bueno A ver si lo podemos recuperar Él tiene mucho que mover desde allí pero muchísimo. No llega. La capacidad de movimiento que tiene es muy reducida. Lo único que llegaría es el Matatrol. Si acaso. Si acaso. Hombre, nosotros sí podemos empujar y tirar gente fuera. Ni tan mal, ¿sabes? No, no nos viene mal para una segunda parte. Así que vamos a probar de meter aquí... Un poquito de cizaña. Vale. Vale Y él no me va a seguir ¿A dónde va a ser tú, ¿Te quieres suicidar? Oh, qué lástima, vale Ha sonado feo, había sonado feo ¡Ojo! ¿Ya? bueno Vale, te tenemos Te tenemos ¿Y de qué manera? Uy, aquí solo esto ¿Y este aquí a lo mejor? ¿Vale? Este mejor, me gusta Él tiene bloqueo Nosotros agallas Bueno, vamos a empujar Y lo sacamos del sitio Vale, y seguimos Aquí, vale, esos son dos dados Me gusta Esto, Me gusta mucho Aquí, vale Y vamos a seguir Bien Bien usted aquí, ¿vale? Que son dos dados. Bueno. Vale, y lo seguimos. Aquí nos queda otro placaje bueno. Y hemos ganado un placaje que no teníamos antes, dos dados a bloqueo y y el también. Vale, vamos a venir con este hombre aquí. Vamos a retirarnos con este para acá, 50% de regate, ¿por qué? Ah, porque tiene... Vale, vale, está en, en zona de... De regate con este señor mm, mm, mm, mm. Ah, La idea sería ir con el blitzer, pero... ¿Aquí nos podemos ubicar? Sí Vale, vamos a ubicarnos ahí Vamos a venir con el Matatrolls. Y si sale bien lo empujamos para afuera y lo tiramos vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale bien o sea ya es una buena tesitura para una segunda parte ya es una buena tesitura para una segunda parte dónde va a caer el balón no lo sabemos en serio aquí ¿En serio? ¿Allí? Pues, nah, vamos a recuperar el terreno A ver si llegamos a tapar Pero es que claro Es que te pasa este tipo de cosas Ya hemos usado el Blitz, ¿no? Bueno, entonces ahí Simplemente ahí parados Estamos bien A ver, ¿podemos empujarlo? Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Está maravilloso Y nos quedamos Vale Vale, estamos ahí, molestamos el balón No hay ninguna acción más que hacer Uy, va, wow, si placa aquí me tira Eso no lo he contemplado Eso no lo he contemplado yo Vale, se quiere quitar este encima Para poder liberar y venir con el Con tiro largo y recoger el balón Pero vamos, no va a llegar Le estoy teniendo mucho miedo a este, a este placaje De aquí abajo Mucho, mucho Nah, ya pasa el balón. O Se turno 8. Ve que no puede. Y tira para adelante. Uf. Feo está eso. Aguantamos. Bien, aguantamos. Uy, qué pesadilla con el apilamiento, tú. Bueno, por lo menos no ha sacado nada. Oh, morite. No, Lástima. Vale, movimiento de tiro largo, y nada, se acabó aquí el partido Vale, ok, la primera parte fuera eh, eh, eh, eh. vale, vamos a darle calor aquí, a disfrutar lo que nos queda Aquí está bien A ver si podemos rascar algo más Pero va a estar difícil Vale, aquí, ¿esto qué tal está? Un dado Ah, que aquí hay otro matatrolls. Vale, esto está bien. Esto está muy bien. Decimos que sí, vale. Toma ahí. Nada. A ver, aquí este matatrolls. Ahundado, no. Y aquí, peor. <risa> vale. Eh, eh, eh, eh. ¿Qué más? Ah, digo, no, no lo veía. Digo, ¿dónde está este hombre? Vale. Eh, ok. Fuf, que está difícil eso, eh. No, este no llega. Nos estaba mirando a ver si podemos hacer algún pase o algo así por el estilo que nos ayude. Plan, simplemente por sumar puntos de experiencia. Pero no, está difícil. Vale, apoyamos aquí, venimos a esto. Pues vamos a venir, vamos a acabar de placar aquí. Y fin. Va, Segunda tirada. Venga, mejor. Y seguimos. Un cao, algo, chiquillo. Bueno, perdido, casi. No es lo que pedíamos, pero me sirve. ¿Dudas tengo de que podamos llegar hasta aquí? 83%, esto tiene que salir bien Bien Nada, y ahora aquí y acabamos, perfecto Perfecto Vale, y seguimos Nada, no pudo ser Aturdido, uy, porque le salió la cabeza dura Vale, nada, y ya está, fin de turno Apañamos a la siguiente la siguiente parte y ya está 0-0 la primera parte Pero bueno, ahí tenemos que seguir, ¿eh? vamos chicos Vamos chicos, vamos chicos Hemos jugado bien en defensa, pareció que teníamos oportunidades Pero bueno, hay que continuar Bien, recuperamos ese noqueado Bien, tienen dos lesionados, muy bien Muy bien, muy bien Ellos tienen fondo de banquillo Ellos van a perder ahora el arma secreta y tiro largo Uf, eso no sé cómo les va a sentar ¿eh? Eso no sé cómo les va a sentar Atacamos nosotros Vale, perfecto, esta configuración está bien Entonces, ¿quién tenemos en el banquillo? Vale, este es el chico nuevo Vale Así estamos muy bien Defender, defender, golpe poderoso Vale, vale, vale Me, me lo quedo, me lo quedo, me gusta Patean, recibimos Y vamos para adelante, chicos Vale Venga, Farklon Recibe ahí, en pómala confiamos en ti Nice. Vale, ok. Ahora jugamos. ¿Cómo jugamos? Hay que ser listos, hay que ser listos. Vale, eso es. Tiene bloqueo. Bueno, prefiero moverlo. Y me quedo. Este hay que saltar, vale. Son dos dados también. Perfecto. Veo y me quedo, vale ¡Ojo! Oh, lástima, bueno, tenía buena pinta, no pasa nada Vale, y ahora jugamos aquí No sale a cuenta, mejor aquí De forma frontal, exacto Peleamos, sacamos a la gente de en medio Eso es Y luego ya nos podemos plantear cosas como esta aunque no es lo mejor del todo, pero bueno Aquí qué tal está para sacar esto Un dado nada más Vale, yo creo que nos vamos a agrupar aquí en medio Nos juntamos ya y empezamos a empujar Vamos a cerrarnos bien Venga, vamos a plantear una buena caja Vale, cerramos más o menos, dejamos esto abierto Pero vamos a apretar aquí Vale, esto está bien O sea, es que tenga pasillo para aquí Para que Deje Oh Esto es malo Esto es muy malo Vale, podemos usar El Blitz aquí Que espero que salga la primera Porque si no la segunda va a estar un poco más fea Venga, hombre bueno, pues aquí, ahora sí Venga ah, Vale, pues nada, nos quedamos aquí Vale, y con el Blitz No sé si venir a cerrar por aquí Vale, vamos a destinar este aquí Ok, cerramos aquí Y con el Blitz venimos hasta aquí, hasta el centro Para cerrar, vale, perfecto Aquí tenemos cierto pequeño agujero Están estos dos hombres caídos, tenemos esto Vale, vale, ok, no Así está bien, de momento es... Buena propuesta de caja para arrancar, ir empujando por el centro, tenemos buenas posiciones Él seguramente deberá acercarse para cerrar, pero bueno, podemos ver cómo está la cosa Ir eligiendo un lado Uf. Uno, y luego lo dejaremos aquí, no, no, no aún no lo tiramos Está bien ubicado, está bien ubicado Vale Ok, de momento no propone nada, él simplemente se tapa, bascula hacia los laterales y ya está, aguanta centro Teníamos que haber continuado, si empezamos con los placajes hay que seguir Vale, se levanta pero ya está Y el Blitz viene aquí ah. Lesionado, mierda Ulrath, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lesionado para el próximo encuentro y ya está Vale, ok, omitimos Lo vamos a dejar lesionado Y ya está, no ganamos para una, eh O sea, perdemos una Tenemos, vamos enganchando lesiones Uno detrás de otro Está bien, la compra del barba larga Que hemos hecho está bien Está bien, me gusta Vale, aquí, venga Venga Aquí Y nos quedamos Bien, yeah. vale Contestamos nos dan y nosotros les damos Como tiene que ser Vale, aquí Aquí Vale, vamos a ir explorando la caja ya Vamos a meter con el Blitz Un buen Blitz aquí Vale, perfecto, a dos dados Esto está más que correcto Fuck, Esto no me ha molado Vale, y seguimos, seguimos Vamos a insistir con esto Vale, vamos a colocarnos ya en la caja Esta va a ser nuestra caja Ahí tenemos aquí estos cuatro hombres Nos ubicamos bien Vale ¿Puedo llegar hasta aquí? No, vale Hay que limpiar este hombre de aquí primero Eso es Eso es Vale Bien, ahí Bien, golpe poderoso Ese aturdido nos viene de lujo Ahora sí que nos podemos colocar aquí Maravilloso Para cerrar, apoyar en, la, en, en el avance Y que no tengan Tienen contacto directo con la caja por aquí Pero bueno, están más o menos tapados O sea, las zonas de defensa son buenas para nosotros ¿Qué más vamos a querer con este hombre? Es que este hombre está aquí tapando la tapando bien la caja Pero Solo tiene una posible acción Y pienso que nos sale a cuenta Bascularlo hacia este lado para protegernos en ese costado Sí. o sea, quiero decir, aquí tiene muchísima más gente que pueda apilar en este lado. Y aquí solo es una amenaza de un tío. Vale. Vale, vale, vale. Eso está bien para nosotros. Todos juntitos, con posibilidad de placajes. Podemos empujar. O sea, bien, bien. Estamos bien. Y es tiene gente fuera de juego. O sea, fuera de juego me refiero... No involucrados en parar la caja, y eso está bien. Está vale, ahora recuperan este hombre. Van a cerrar detrás, está bien por su parte. Es que este partidos de enanos contra nanos son muy lentos. O sea, son lentos en el sentido de pum-pum-pum. Línea a línea, poco a poco, empujando, empujando, empujando. Hay que ir tranquilos, con tranquilidad, eso sobre todo. Y, y ser muy listos a la hora de decidir los placajes. Eh, vale, mantenerse firme, perfecto Uh, pues nos podía... No, porque perdíamos el placaje Ok, ahora tiene ese, pero... Vale, más de lo mismo Y mantenerse firme Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien jugado Vale, maravilloso Ahora empujamos... Uy, a un dado nada más Aquí, ¿qué tal? A uno también Uh ¿Por qué? No hay gente con defensa Y aquí, ¿qué tal? A dos rojos con... No, sin posibilidad de gallas, claro. Dos rojos. Qué feo está eso. A ver si podemos solucionar placas por aquí. Eso es. Más sencillitos. Vale. Eso es. Y tú te quedas. Vale. Planchado al suelo. Eso. Aquí... No, esto va a ser un dado también. Vale. Tiene bloqueo, vale. Aquí, qué tal está esto? A dos rojos, también tú, vale, okay, me lo quedo. Vale, y vamos a avanzar Vale, ahora aquí Esto debería ser bien, vale, es bien Es muy bien Vale Vale, vale Ok, estamos empujando la línea, me gusta La pregunta es, ¿dónde nos vamos a colocar ahora? Uh, podríamos escaparnos por aquí, eh bueno, no, no, no. Estamos muy desprotegidos como para hacer eso. Estamos muy desprotegidos como para hacer eso. Aquí. Ah, ahí no es mala, ¿eh? Para nada. Vale, nos vamos a colocar aquí. No es como regate ni nada, ¿vale? Ahora, nos vamos a meter con el balón aquí. Vale, me gusta... Y con esto creo que vamos a venir aquí. Es que es perder este hombre. Vale, vamos a meter este aquí. Vamos a jugarnos este placaje a Se hace falta tirar una segunda tirada. Muy bien. Aquí. Y nos quedamos. Vale. Oh, ¡Dale! <ríe> Vamos, encima de nivel 4 ¡Fua! Esto te duele, pero... Uy, oh, se unen los suplentes, Dios, menudo médico tiene que tener Vale, claro, esto... Te da una moral Venga, vamos, vamos, vamos, estamos bien, estamos bien Turno 11, podemos empujar, podemos empujar, estamos bien Nos vamos escorando un poquito a la banda, pero... Es la progresión que toca, ¿no? O sea, hay mucha gente por aquí. Aquí tenemos hueco. Podemos avanzar yardas y turno a turno. O sea, si os fijáis, solo hemos hecho dos yardas. Bueno, cuatro. En, en, en lo que respecta al tablero, y es como. En tres turnos, ¿eh? En tres turnos. O. Oh, aquí. Ah, me va a sacar este. Bueno, vale. Uh, uh, vale, esto, esto se pone interesante Esto se pone interesante Él está llegando con mucha gente, y me lo ha parado Ah, si os habéis fijado Ha movido ya toda la gente que está fuera de la jugada Agarrar, Dios Vale, este se ha metido en un original Vale, a ver, tú arriba porque vas a ser uno de los hombres importantes en esta jugada Ahora Vamos a sacarnos a este chaval de aquí Que seguro... Quiero decir, seguro lo conseguimos Pero vamos, la hemos liado un poquito Vale, el Blitz no lo quiero gastar Vamos a movernos con este Sí Perfecto Hasta aquí, bien alejado Y nos quedamos Bien, vale, fuera Apartado de toda mi gente Ahora bien, el efecto dominó que podemos crear aquí es muy bueno. Vale, ¿qué nos quitamos? Yo creo que nos sale a cuenta. Vale, nos quitamos este defensa y lo empujamos más hacia afuera. Vale, exacto. Y aquí nos empezamos a adjudicar nosotros la zona de la banda. Y ahora, y ahora, y ahora. Empujamos... Uy, no podemos. Y aquí qué tal un dado nada más. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos? Vale, tú aquí. Vale, vamos a empujar aquí. Vale, esto está bien. Esto no está bien. Fu, vale, y aquí. Vale, pues nos quedamos. Es que este es el que tiene que se atascar aquí. Este, este es el que tiene que desatascar Un dado y... Venga, vamos a jugárnoslo a un dado Venga, hombre Pua, Pues ahora hemos perdido todo Porque teníamos la punta de lanza con este Matatrolls Y no Ni hemos desatascado, ni hemos apoyado en condiciones Y ahora nos va a ahogar el balón Uff, pinta peligroso, eh Pinta peligroso Vale, vale, vale, vale. A ver, tranquilidad. Tranquilidad, estamos todos rejuntaditos. Mierda. ¡Oh! Vale. Nuestro héroe: Otrek o Detrek. Vas a empujar el balón. Bueno, lo vas a llevar hacia la línea de Tastan como si fuera una cerveza bien fría. No te la tiene que tocar ni el tato. Y todos vamos a apoyar a Detrick para que consiga su misión. Así que, ya nos podemos poner las pilas. Ya nos podemos poner las pilas. Oh, defender, que bien. Le corto el frenesí. Bueno, frenesí. No lo iba a tener ya, ¿no? Pero. Venga, hombre. Vale, venga. Se aguanta. Detrek. Hijo mío. Ánimo. Y alegría para el cuerpo. Confiamos en ti. Venga, venga, venga, venga. Vale, vale, vamos. Vale, vale. Vamos haciendo hueco. Bien, vale, aturdido Eso está muy bien para nosotros Vale, aquí, ¿qué tal? Venga, a tu casa, tú, fuera Seguimos Vale, vale, vale, vale vale, No hemos usado el Blitz aún Eso es importante Nos podemos colocar aquí Vale, tú arriba Levántate nos colocamos aquí. Bueno, ¿y si me coloco aquí? ¿Vale? Y ejecuto el blitz tal que así. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Nos quedamos. Mm, mm, mm, mm. Ahora la pregunta es, ¿dónde voy a colocar el balón? Aquí está bien. Es que meterme aquí en medio con Netre que es un poquito salvaje, pero bueno. Vale, ahondado, venga. Venga, eso es. Venga, y nos sacamos a la gente en medio, sí, sí. Vale, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Hay que aguantar ese, ese costado. Vale. Confiamos en Netek. El problema va a estar aquí. Van a mover aquí, se van a empujar, van a venir. Vale, vale, vale. Bueno, vemos qué tal está la cosa. Ahora luego revisamos. No tenemos nadie por aquí atrás. Digo, no y bueno, vaya a ser. Vale, ok, él se levanta. Oh, tenemos posible pasillo para correr hacia allá, ¿eh? Vale, eso está feo. Han gastado ya el Bleach ¿eh? Han gastado ya el Bleach Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros Porque nos va a venir bien Vale, se viene para aquí detrás para cerrar Ok ¿Qué más? Vale, ese placaje para ellos es bueno Vale Aquí hay que romper, tío Aquí hay que romper hacia allá Aprovechar todo este grupito Ah, venga, hombre Mantente firme, venga, aguanta, campeón Está difícil, feo, atascado. Vale. Es que tenemos que seguir, porque si no seguimos y no insistimos, está la cosa muy fea. Vale, levantarse. Ay, levántate. Vale, eso. Vale, vamos a empujar aquí. Perfecto, a dos dados. Maravilloso. Vale, y nos quitamos gente de encima. Eso es. Y seguimos, sí. Vale. Vale, venga, aturdido, aturdido. Es que tenemos que empezar a ganar esas situaciones. Esas situaciones son muy importantes que las empecemos a ganar. Porque si no, ni vamos a desatascar, ni vamos a... Bueno, a nada de nada. Podemos colarnos hasta aquí, sí, perfecto. Vale, ahora que estamos aquí, con este vamos a aplacar aquí. Perfecto. Uh, venga, una segunda tirada. Ah, este frenesí no es tan bueno para nosotros. Agallas, agallas. Nada, otra vez. Acceso fácil al balón. Nah, no, está, no estamos sabiendo resolver, tío. Y falta... Nada, tres turnos. Es que hay que empujar. Y Dotrek sí, tiene su cerveza bien fría en la mano. Pero no sabemos si vamos a conseguir llegar hasta el otro lado. Vale, y aquí me planta. Es una lástima. No estamos sabiendo resolver... Hace falta empujar, tío, y no lo estamos consiguiendo. ¿Ves? Y no hacemos más que perder metros. Ah, es complicado. Somos dos equipos que hemos defendido bien. Punto. Vale. Oh, bien, aturdido. Vale, ok, es nuestra oportunidad. Vale. ¿Cómo vamos a resolver esto? Oh, oh, oh, oh. Vamos para allá. Vale. Si esto sale bien, me voy corriendo por aquí detrás. Pero ¿y de qué manera? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Venga, Dotrek, confiamos en ti. Vale, confiamos en ti. Vamos a ir avanzando. Este es nuestro turno 15. Vamos a ganar más metros, porque si no, no llegamos al touchdown en el 16. Vale, ¿qué más tenemos que mover? Porque usted está aquí bien para apoyar. Vale. Arriba. Vale, me levanto. A un dado, este debería ser mejor A un dado también Vale, venga, me tiro este a dos Vale, aquí y, sí, seguimos porque no hay otra Vale, dos dados, muy bien A ver, segunda tirada profesional Mejor Vale, aquí y seguimos Apoyamos el placa C Venga, aquí está el suelo. Vale, encima aturdido. Ok. Vamos a jugarnos este placaje. Vale. Oh, vale, vale, perfecto. Aquí y nos quedamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok. Es el turno de la esperanza. Solo. Tenemos que liberar a Zarklon, llegar con Detrick a la distancia que se pueda y tirar el pase de la victoria. O sea, han sido literalmente 8 turnos... Han sido 8 turnos de defenderse. Porque han sido 8 turnos de defenderse con... 8 turnos de empujar. Bueno, de momento 7 turnos de empujar hacia adelante. A ver qué salía, qué podía salir, qué no podía salir. Eh, vale, no hacer nada. Que me saque de ahí y listo. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, nos toca. Oh, vale. Nos toca. Vale. Tranquilidad. sao Aquí Y empujamos hacia allá Vale, perfecto Esto está bien Y seguimos Sí Ahora Aquí Y placamos aquí Oh, regate Esta se puede sacar Se puede sacar Se puede sacar Vale, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vale, vale, vale, vale, vale vale Tranquilidad, tranquilidad A ver, ahora ya nos hemos liberado del placaje. Ok, ya no tenemos que jugarnos el regate. Este es un placaje a dos dados. Vale, con un empujar nos basta. Vale, vale, vale, perfecto. Vale, liberamos a Zarklon de la zona de defensa. Ahora, corremos hasta aquí. Nos tenemos que jugar una por ello. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. vale a ver. A ver. Hasta aquí El pase cómo se queda Pase corto ¿Qué probabilidad tienes de jugar de una por ellos? 83% ¿Vale? Vale, no lo hemos jugado mucho ya 33% y 67% de recepción No, es que no van a cambiar las probabilidades Vale, vale, vale, vale nos lo jugamos ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Ocho turnos de pura defensa! ¡Siete turnos de empujar! Y creo que es literalmente el mejor touchdown que... O sea, por lo sufrido que ha sido el partido, está al nivel del pase que hicimos la otra vez. Pero es que este ha sido muchísimo más trabajado que la anterior. Dios, y es que encima turno 16 para ganar el partido, 0-0, última jugada, venga vámonos Y va y sale Nah, estamos en otro nivel señores Bueno vamos a meter este hombrecillo aquí para apoyar y ya está, pero se ha acabado, o sea no hay turno que valga Juegan esta gente y van a meter sus tres placajes y se acabó el partido bueno, tres y el Blitz, pero madre mía, qué euforia, por Dios Qué gusto, ¿la cogerá? Sí, la cogerá Madre mía, qué barbaridad Y ganamos el partido, tú Dios Me encanta el Blood Bowl Es maravilloso, yo qué sé, es otro rollo es otro. ¿no? Venga. Disfruto una manera de ti porque además es la tensión, el sufrir, el... Venga, vamos. Ay, los dados que no salen. Vale, ahora por aquí, ahora por allá. Cuidado con esto. Uy, la pisonadora que viene. Ay, que me ha lesionado. Hostia, este que se ha muerto. Y, y bueno, no sé, o sea, hay momentos para todo. Es un juego maravilloso, yo que sé. Si no juegas, tienes que probar. Vale. Nah, es que es eso, ¿eh? le quedan movimientos y ya está, rollo, por... Uh... Ah, venga, suerte twiste. Por a ver si saca algún punto con alguna lesión o algo así, pero nada, ya no, no, no tiene faena que hacer ya. Se acabó. Se acabó, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Madre mía, cómo lo hemos sufrido, Dios. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Más 13, vale, bueno, la experiencia Nueva tesorería, 30 tesorería 80 por la victoria Espiral de gastos, 10k Vale Vale Madre mía, qué partidazo, tío Qué partidazo Un tag, está, un pase 12 armaduras rotas Punto de jugador hemos sacado un montón, eh muy, la verdad que bastante contento. Muy bien, muy bien, muy bien, eh. Uh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Vale, pues finalizada esta jornada. No sube nadie. De los nuestros, tenemos la lesión de Ulraz, Uno de nuestros blitzers ha quedado lesionado. Pero bueno, continuamos trabajando por ello. Además, aparte de esto, ¿qué tenemos? Tenemos este problemón, bueno, este problemón de aquí Seguramente ahora seremos Top 2 equipos ¿Dónde están? Ah no, aquí el marcador Efectivamente, 4 victorias Un empate Thunderminers también cuatro victorias, un empate, fue, este, fue el equipo Enano contra el que empatamos En aquel partido que teníamos cuatro lesiones, eso nos dejó Bastante, bastante lastrados Y a partir de ahí, bueno, ha costado un poquillo Pero, equipos de Halfling, eh qué locura Vale, aparte de esto, nos toca contra Gloriousia Hawks, creo que es. Ah, no, de las, de las Feathers, que son altos elfos. Esta gente, ¿cómo va? Esta gente, ¿cómo va? Marcador de las Feathers, son cuartos, han tenido una derrota. Vale, ok, pues nada. Con esto estamos en el top 16 prácticamente, nos quedan solo contando con esta, con esta siguiente que viene tres jornadas Y con eso habremos terminado la copa clasificatoria de Blood Bowl Pero bueno, de momento vamos como el Cholo, ¿no? Partido a partido, hay que centrarse en lo que estamos, jugar con lo que tenemos y sacar lo máximo del equipo Así que nada, con eso lo vamos a dejar por aquí, espero que hayáis disfrutado este partido Que ha sido una tensión brutal, a mí me ha encantado grabarlo y jugarlo Así que nada... Llegados aquí lo de siempre Seguidnos en Twitter los dos, tanto aquí como a mí Que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo También suscribiros a este canal La Taberna Roca Negra Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor Y recordar, como siempre en Twitch También va a estar en la descripción en La Taberna Roca Negra en Twitch Que estamos abriendo directo normalmente todos los miércoles Sobre las 7, 7 y media aprox Abrimos directo, charlamos un ratito con vosotros Y a partir de ahí jugamos a lo que surja Así que nada ya con eso, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.